de paradigmas fiscales y recaudatorios. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador y como invitado especial el doctor Rubén Santillana La Triste.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 en nuestras redes sociales sean bienvenidos a esto rompiendo paradigmas el episodio qué episodio tenemos el episodio 15 de la temporada 2 ya episodio 15 ¿eh? episodio 15 ¿Alguien, alguien, alguien me está jugando una mala broma no es el episodio 15 no sé en qué episodio vamos pero esto no es no puede ser el episodio 15 decimos martín rojas en puebla tú te acuerdas en qué episodio vamos ¿Qué onda mi estimado astronauta? Vamos en el episodio adicional al de la última vez y al siguiente, ¿no? Ya perdí la cuenta. Pero bienvenidos muchachos a este lugar en donde te informas de manera informal. Ya me están soplando aquí, episodio 7 temporada 2 Bienvenidos muchachos, vamos a divertirnos con la noticia dura, pero de una forma diferente. Bienvenidos a todos. Fíjate que me están diciendo que algunos están en el, en el se me borró el cassette, algunos están en el curso de compliance con Efraín, por eso Efraín no está en este programa porque está dando el curso de compliance empresarial, mil disculpas Efraín, se me fueron las cabras al monte, me decía, Enrique Corona, desde Uruapan, Michoacán, la capital, la capital del aguacate, te voy, te voy a enseñar el día que vengas acá, que estamos en Pachuca, que acá también se da el aguacate, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pero ninguno con la calidad que tenemos aquí en mi región, por favor. No hay comparación y no lo digo yo, lo dicen todos los norteamericanos, europeos, japoneses y demás que reciben nuestro producto. Sí, por favor, hay niveles. Bienvenidos todos a Rompiendo Paradigmas. Muy buenas noches de miércoles. Miércoles de relajarnos, miércoles de estar más tranquilos, de platicar de los mitos, de los miedos, de los sustos porque vaya que hay bastantes cosas a las que hay que tenerle miedo en esta reforma fiscal, pero sí antes de entrar al 2022 hay otras cosas que hay que tenerle mucho miedo a los mitos que vamos a romper hoy del Repse. ¿Qué les parece? Hoy en la noche vamos a platicar rompiendo paradigmas los mitos del Repse. Y tenemos un invitado de lujo que es... Eh, mi estimado Rubén Santillana la Triste, el doctor Rubén Santillana la Triste, lamentablemente en Cancún está eh, densa la neblina, entonces tuvo que aterrizar y ahorita se está rumbo al hotel, más o menos en media hora, por ahí se estará conectando con nosotros también para hablar un poco sobre estos temas de índole fiscal y pues rompiendo paradigmas, mi estimado Martín, hablando sobre pues esta reforma fiscal, hacia dónde vamos, eh, qué es lo que él... Eh, con su experiencia B, y bueno, pues estaremos en esta charla. Entonces, si pueden ustedes, amigos, ayudarnos a llegar a más lugares eh, compartiendo esta transmisión en vivo, se los agradeceríamos muchísimo. Y bueno, pues, para entrar un poco, Martín, en materia, ¿cómo oíste a tu presidente hablando en la ONU? Pues, este, bastante bien, ¿no? Puso el nombre en alto a México... Habló lo que todos los mexicanos quisiéramos hablar en esa tribuna. Lo único lamentable es que se equivocó, ¿no? Porque era de seguridad y habló de otra cosa. No entiendo a la gente que se quedó callada, que no le dicen que no le aplaudieron. Yo no tuve oportunidad de verlo. Ustedes, muchachos, ¿cómo vieron al presidente eh, con su discurso? Hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Yo creo que nada más le faltó pasar la charlita diciendo, oye pónganle para que reparta allá en México. Y luego lo que me encantó, ¿no?, de que pidiendo que cuidan a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, cuando aquí le estamos con todos los pobres guatemaltecos, los salvadoreños y todos los hermanos de Centroamérica que vienen, pero bueno, no sé cómo lo vieron ustedes, ¿les gustó o no les gustó? Puso en alto a México, digo, fue la primera vez que salió a algún tema internacional, teníamos muchas expectativas, pero creo que dicen que la gente lo adora, ¿no? Pues, desde mi punto de vista, es la primera vez que, que obvio, se presenta en un foro de ese, de ese nivel y de esa índole. Eh, lo acabas de decir, claro, se hablaba de una cosa y, bueno, pues él, él se fue por, por otro tema que él maneja ¿no? y que se siente que, que es un tema primordial. Que cabe mencionar, bueno, sí tiene razón, la riqueza creo que se ostenta en muy poca eh, población a nivel internacional, es decir, muy pocos tienen pues ese nivel de riqueza tan opulente que se ve, y hay muchos, muchos eh, pobres a nivel internacional. Sin embargo, como lo dices, mi estimado Martín, pues no era tema, ¿no? Estabas en otro foro, te equivocaste de curso, no es cuando entras en una sala y dices, ¿qué no van a hablar del REPSE? no Y terminan hablando ahorita de lo que están haciendo del compliance, pues no, no más, no, ah, bueno, pues yo venía a hablar del REPSE, ¿no? Entonces, le sucedió algo parecido, algo parecido a, a él, yo creo que se equivocó, este... O no sé, a lo mejor, como siempre, los becarios, los becarios no le mencionaron bien qué tenía que hablar eh, en, en esa, eh, pues, digamos, en esa reunión que, que, que usualmente, bueno, pues eh, no, no acude, ¿no? Usualmente no acude a ese tipo de reuniones. Y el día que acude, pues habla de otra cosa. Oye, si no me equivoco, preside, ¿no? México este tema de la de seguridad, ¿no? Y por eso tenía que ir el presidente y valga Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Buenas? Ya, ya ¿quién, ¿quién anda por aquí? Escuché una voz, escuché una voz. Yo también. Mi estimado doctor Rubén Santillana la Triste, desde conecta están, amigos. De déjeme que lo cuadren. Ahorita aquí producción ya lo está cuadrando en este momento para que pueda salir a pantalla, ¿no? Y ya les comentaba yo que venía pues, un poco retrasado por el vuelo, que, que, que ahí tuvo problemas con, con llegar a Cancún. Está en Cancún, ¿verdad? Sí, estoy llegando a Cancún, me estoy instalando. Les pido una disculpa muy grande. Hoy en la Ciudad de México cerraron el aeropuerto a unos manifestantes y fue por segundo día un manco de niebla que impidió los vuelos, lo retrasó, pero ya estamos aquí. Pero lo más importante es que me puede comunicar por respeto a ustedes hablé con usted, don Antonio, antes del programa para gracias, que se participara con, con nuestros amigos fiscalistas, y aquí estoy. Muchas gracias por recibirme. La verdad, un placer, lamento todo este retraso, pero aquí estamos, este, a, a las órdenes con ustedes. Qué gusto los saludarlos, don Martín, don Enrique, no veo a, a, a don Pepe Soto, como lo denominan ustedes, y, y desde luego usted, don Antonio, aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, gracias por recibirme. Gracias, gracias. Fíjense, un comentario ahorita que está diciendo de bancos de niebla. Aquí... Muy cerca de donde estoy está Santa Lucía. Eh, yo nací eh, pues prácticamente muy cerca de, de, de este lugar, y he vivido toda, eh, todo lo que llevo de vida aquí, ¿no? Eh, debo decir que es una, zona, es una zona con mucha, mucha niebla. Si tal vez tenemos un tanto en la Ciudad de México o en otros aeropuertos, déjeme le digo que acá en Santa Lucía la niebla es densa, no sé cómo ni de qué forma, Van a poder, eh, pues los vuelos, llegar, acudir a, a, a, a la hora que tienen que, que llegar a sus lugares, a sus destinos, ¿no? Creo Ahí que. Vas con, vas con tu conservadurismo de siempre, ¿no? <ríe> van a poner entender. faros de niebla, a los aviones, entiéndelo. Ah, tal vez sea esa la solución, ¿no? No, no, no lo había yo sí, pensado, sí. no lo había yo pensado. Y reflejantes en las pistas, así como Batman, que sabe dónde llegarle, así va a ser. Tú, espérate, aguanta, sí, es ¿cierto? Aguante. Va a estar más iluminado que la estela de luz abajo, así. Ok. Y para esto, para esto, mi estimado Enrique, mi estimado Martín, mi estimado doctor Rubén, se necesita presupuesto, billete. Se necesita eh, sacarle el guardadito y ponerle toda la carne al asador a dos obras en particular. Refinería y aeropuerto, más el Tren Maya. Son, de entrada, tres obras enormes que, bueno, pues el gobierno ha dicho, vamos sobre ello. Otra de las partes es el ahorro, el ahorro eh, que, que quiere hacer este gobierno en otras en otras dependencias. Así como el ahorro de la boda, estuvo bien ahorrativa la boda del, de la UIF, bien ahorrativa. No, no, no, dicen que le pusieron un cuatro al pobre Santiago, no, no. <risa> Porque dicen que el menú fue comida típica este, guatemalteca, que no es cierto que llegó con gente. No, con barata. Dejóles con huevos. ¿eh? Eh, <risa> sí, uh, sí, sí, sí, sí, pero este, se puso, la, la libró rápido el señor presidente porque si no se iba a contaminar todo el ambiente. Porque fue en fin de semana, ¿no? Entonces, sábado y domingo todo mundo, ahí va el mundo iba a estar toño. Ya vieron qué es, que no es cierto lo de la austeridad republicana y que la. Pues eso hacer, ¿no? Cuello, le dieron cuello, entonces. Sí. Mi estimado doctor Rubén. Yo, yo, yo quisiera interrumpirlo, don Antonio, algo, algo que les quiero decir. Los grados son para el alcohol. Por favor, Rubén, es suficiente. Perfecto. Lo demás es, bueno, para, lo demás es para justificar a mi esposa mis tiempos muertos y en qué los pero estoy consciente de que a mí me da lo mismo maestro, licenciado, doctor para ustedes, soy Rubén, para toda la gente, soy Rubén agradezco el incentivo, pero estamos entre amigos, a mí los grados los disfruto nada más en el alcohol Perfecto. Muchas gracias Con, confirmo, ya ves Toño si sí, tiene valor que otros Perfecto Bien. Entonces Bien. Por, por Rubén, Rubén es suficiente por favor, para estar entre amigos mi estimado Rubén, bien, pues ya comenté, el gobierno necesita billete. Entonces hacen una, una reforma fiscal donde dicen, no vamos a aumentar impuestos. No vamos a aumentar impuestos. Esta es la, la estafeta que trae la bandera que trae el gobierno federal. Sin embargo, ¿qué podemos ver, vislumbrar ante esto la reforma fiscal 2.22? 20.22. ¿Cómo? ¿2022? ¿Qué dijiste? No, no mi Pepe. No, perdón, 2022. Sí, sí, gracias ay, por que no. te necesitábamos. En la ay, atmósfera... Te... La Estoy atmósfera... Como ya, cachando mi primer balón. Eso, pero acuérdate y que pues. la atmósfera el tiempo diferente. Bienvenido, Pepe. El astronauta tiene un tiempo de espacio muy definido, muy diferente. Llegaste a buen momento, Pepe, gracias. Nos están cuadrando en este momento, entonces por eso nada más están viendo mi cara. Denme un momento y ahorita van a aparecer todos en cuadro. Y... Mi estimado doctor, bueno, Rubén, Rubén, ¿qué podrían decirnos sobre esta reforma 2022, no? Si claro. mencionan que no va a haber impuestos nuevos, pero ¿cuál es el sentido de esto que están eh, realizando cambios en el Código Fiscal de la Federación? ¿Qué podría comentar? Se, Señores fiscalistas, yo considero que al igual que ustedes con toda la experiencia y con todos los años que hemos estado pasando, cuando llegamos a esta etapa de estar evaluando si es una reforma, reforma, si es una reforma fiscal, si es estructural, si es eh, eh, enfocada a una recaudación o a un falso discurso de estar diciendo que no hay nuevas tasas, no hay nuevos impuestos. Sí, claro, no hay nuevas tasas, no hay nuevos impuestos, pero hay una nueva forma de fiscalizar que conduce a la recaudación por vía de la fiscalización. Y la vía de la fiscalización parece ser un negocio desde mi punto de vista en donde el Estado está apostándole. Y no solamente en las multas fiscales federales, sino también en las que no son multas fiscales federales. Y me refiero a las que tienen trabajo y previsión social, a la unidad de inteligencia financiera, las cuestiones de, de lavado de dinero. El verdadero negocio del Estado, desde mi punto de vista con esta reforma, no es el discurso de las nuevas tasas o los impuestos, sino el incumplimiento o lo que va a generar el no cumplir con lo que debiste tener de hace tiempo, con lo que debes tener en este 2021 y lo que debes cumplir en 2022. La recaudación a través de esta presión me parece que ese es el verdadero, el verdadero motivo. ¿no? Sí, efectivamente, si se analiza, y concluyo con esto, si analizan el régimen simplificado de confianza, es, en una lógica aplastante, un producto creado que no recauda económica o financieramente tributo a una tasa muy baja de 2.5 con un no 3.5 millones para personas físicas o 35 millones en personas morales. No es recaudatorio. Entonces, ¿cuál es el fin de un régimen fiscal o regímenes fiscales para personas físicas y morales en donde no se ve naturalmente lo atractivo de la, ta de la tasa y de la captación del recurso. Es, desde mi punto de vista, creo que es una cuestión de un fin extrafiscal, no solamente de control de los contribuyentes formales o informales que se deben reportar a la informalidad, sino más bien es una forma de una zanahoria envenenada, así la he llamado yo. Es decir, una trampa que puede ser mortal para algunos contribuyentes, alguna forma en la que se puede exteriorizar. Fíjense que en criminología existe una teoría que se llama la entrega vigilada, que se usa en algunos estados policía como el nuestro al que pinta en el que permitan que algunos contribuyentes surjan, aparezcan es decir, así que salgan de sus madrigueras los malos que muestren sus actividades sus actos, sus activos como que el sistema de repatriación de capitales con una atractiva tasa del 8% de que trae tu capital y una vez que apareces ya sé quién eres y te prometo no fiscalizarte ni cuestionarte el origen de tu dinero, pero al paso de los años o del tiempo, pues sí, efectivamente llega la fiscalización. Entonces yo creo que el gobierno, concluyo, el gobierno bajo bajos, eh, bajo muy bajos discursos, con una doble moral, nos hace entender que no hay fiscalización, que no hay nuevos impuestos, que no hay nuevas tasas, pero la verdad es que es otra situación. Es un control excesivo a través de la vía de multas fiscales que permiten una fiscalización. Ese es mi punto de vista. Yo lo que veo es totalmente recaudatoria por la parte de, de, de, de lo que hay de fiscalización. No sé qué opinan ustedes. Ahora, Toño, tienes apagado el micrófono. Pero Ahora entonces, queda... bajo, pero entonces, bajo este, este, estos comentarios, eh, Rubén, estaríamos ante que van a recaudar más de multas. La intención es recaudar más bajo una sanción. Correcto. Multas y fiscalización, quise decir, aclaro. O sea, fiscalización. ¿A qué fiscalización, ¿a qué nos referimos? No, no fiscalización. ¿A qué nos referimos en la parte fiscalización? es recaudación por la vía de la fiscalización, no es recaudación por la vía de la imposición, aclaro. Ok, no hay, en, no, el aparato. No hay impuestos, es... no hay tasas, eso, eso es imposición, pero hay recaudación por la fiscalización más pues bien que, que paguemos los que debamos pagar y que antes no pagábamos, ¿no? Pero vamos, bueno, lo mismo de siempre, es decir, nos van a corretear hasta por debajo de las narices para que paguemos, pero a veces de, con una mala estrategia, ¿no? De, de, de simulando, ah, estás simulando operaciones, ah, te estás portando mal. Con el tema de la materialidad, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Hasta cuándo vas a hacer su hambre de comprobar la famosa materialidad, no? ¿Es, es más bueno? sí. Yo creo que eh, la labor que tiene el empresariado, los contribuyentes, personas físicas y morales, eh, fíjense qué complejo es el, el estar eh, cuidando ahora nuevos temas en ese sentido de la materialidad. Yo lo veo así como abogado. Yo digo, a ver, el tema de razón de negocios no es nuevo. Es nuevo el artículo desde 2020, el famoso 5A. Pero de los ustedes que ya tienen, don Pepe Soto, que ya tiene muchísimos años, Martín, don Enrique, todos nosotros en esto, sabemos que el tema de la razón de negocio siempre ha existido como un parámetro para sustentar la ejecución de planeaciones que los contribuyentes tienen en solución fiscal para evitar o aprovechar el menos impacto tributario. Que hoy la razón de negocios tenga un nombre y apellido en un fundamento legal, no quiere decir que esto nunca haya existido, sin embargo el hecho de que esté hoy normado nos conecta a ciertos parámetros, ¿cuáles? Ese 5A se relaciona con el 199 de las reglas de los esquemas reportables que es un sistema de reenvío, el 199 que tiene toda la tipología de esquemas reportables particulares o generales dice que debe tomarse en cuenta lo que se debe entender por razón de negocios y es un sistema de reenvío, es decir, no podemos entender esquemas reportables en el 199 sin comprender el 5A del Código Fiscal de la Federación. No obstante esto, debemos tener siempre presente el tema del 69B. Es decir, ahora los contribuyentes no solamente debemos cuidar el clásico hacer el contrato, tenemos que tener presente 5A, 199, el 69B y ¿qué creen el más importante, que es el 63, que es ese cruce de información en la base de datos, la big data que tiene el sistema federal de diferentes organismos fiscales, y es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Eso es lo que yo he dicho, que eh, la nueva tendencia del contribuyente, del planeador, del asesor, en cualquier materia, debe cuidar precisamente esos aspectos, porque hoy, ¿cómo es posible que el SAT, a través de una carta de invitación, ¿cómo es posible que a través de una... un eh, correo? Requerimiento de información, te pueda decir... ¿Qué contribuciones has omitido? ¿Cuánto debes? ¿Cuáles son las diferencias que se tienen, por ejemplo, en el tema de, oye, tus deducciones no checan con los F10 expedidos? ¿Cómo es tan preciso y tan exacto de revelarte? Yo le digo a la gente, cuando tienes una carta invitación y ves que el fisco te dice, estas son tus, tus contribuciones omitidas o estas son tus diferencias, lo único que le falta a ese documento es que diga que es un crédito fiscal. Entonces, la posición es, ¿cómo me descubrió? ¿Cómo supo ¿no? todas esas omisiones? Ese es mi punto de vista. Yo creo que materialidad y existencia no son solos, vienen acompañados de esos otros artículos. Esa es mi posición, no sé qué opinan ustedes. Oye, y, pero además no, no solo es el SAT, ¿no? Les comentaba a los muchachos en el chat, y lo comparto con ustedes, que el IMSS ya también está afilando las garras. Le, le preguntaba a Pepe Soto, imagínense Está el, la planta laboral dividida en confianza y trabajadores sindicalizados. Al sindicalizado se le da... Córtale, mi chavo, ya no digas confianza, ya confianza es otra cosa. Este, del bienestar entonces. Ok, trabajadores... Personal del bienestar, del bienestar y del no bienestar. Personal del bienestar. Y entonces decíamos, oye, a los sindicalizados les voy a dar una prestación más. A los de confianza no. Y dice el IMSS, oye... Como el tema de las remuneraciones es de manera general, y al que no le pagaste, al de confianza no le pagaste esta prestación, pues me debes las cuotas de lo que le dejaste pagar a tus trabajadores de confianza, porque como es general, debiste haberlo pagado. Así que, corrígete. Imagínense hasta dónde está llegando esta locura por parte de la delegación del IMSS en Tlaxcala. Y lo que falta, ya vienen las inspecciones laborales. Bueno, te puedes autocorregir y decir, yo me acuso de que yo cometí muchos errores y yo me acuso de que no estoy al corriente. ¿O oh, no es eso la autocorrección que dicen? Con las requeridas voluntarias, ¿no, Pepe? ¿O ¿Cómo eran? Sí, eran las... Eh, decir a la autoridad que lo que estás haciendo mediante una autocomplacencia. ¿no? Pero no pasa nada, todo está bien. Doctor Rubén, qué gusto saludarlo, es uno de, de, eh, de los personajes más ilustres que, que es un honor tenerlo aquí con nosotros, que nos, nos engrandece la, la sala con su presencia. A mí es, es un gusto para mí escucharlo siempre, he tenido la oportunidad de verlo en, en varias sesiones que amablemente comparten ahí por ahí algunas, algunas otras empresas y siempre es un deleite escucharlo. Su, su forma de, de explicarnos es, es lo más eh, coloquial posible y, y a la gente yo creo que se le, le, le aprecia mucho ese detalle que, que lo, lo explica todo de una manera muy sencilla. Y, y en ah. relación con esta reforma fiscal que se nos viene encima, pues muchos de los, de los usuarios lo que pretenden, lo que buscan, pues es una explicación así como usted nos las, no las brindan. Así que, muchachos, aprovechenlo. No. aprovechando porque de esto hay poco en la vida. eh, Don Pepe, viniendo de su, de su experiencia, porque yo lo conozco desde hace muchos años, antes de que yo traiga en redes sociales, yo ya sé quiénes eran ustedes, y la verdad es que para mí es un honor recibir de su, de su, de su voz eh, esta impresión de mi persona, me hace sentir muy agradecido, además de Enrique, que, que también a don Enrique lo veo en sus cápsulas, también muy práctico, muy risueño, muy directo, siempre improvisado, sin cuidar formas, eso es lo auténtico. Eso es lo, y a don Martín, que siempre, pues muchos lo, lo, lo, lo acribillan, le tiran, pero yo también lo veo, es crudo, pero es, es real. Y don Antonio también con esa crudeza, por eso me he identificado con ustedes, porque yo no adopto poses, digo lo que pienso, lo que siento, sin importarme, pero trato de hacerlo con respeto siempre, siempre respeto a las personas, respeto a las diferencias. Y la verdad es un orgullo estar aquí con ustedes, aunque entró un poquito tarde, me tengo que ajustar porque me tengo que reincorporar algunas actividades, pero lo que les quiero compartir en esto de rompiendo paradigmas es precisamente eso, ¿no? La nueva visión que podemos tener abogados y contadores. Hace rato yo le platicaba a un amigo, le decía, fíjate que eh, por qué esta reforma la debemos entender si es una reforma fiscal que tiene más carga hacia la contaduría o tiene más carga hacia el derecho o está en la neutralidad de lo fiscal, y si entendemos que lo fiscal es la suma de estos dos extremos, del de ser abogado y ser contador, ¿quién es, es la persona más idónea para poder tomar la decisión? ¿Y saben qué me lleva a esta crudeza de realidad? Vemos que todos ofrecemos cursos, pláticas, opiniones, pero me, por un momento me quité esa envergadura de que soy abogado y ando en este medio y, y me dije para mis adentros, si yo fuera un mortal que quiere aprender, ir a tomar un curso ¿Y a qué expositor debo acercarme o a qué capacitadora? ¿Qué debo evaluar? El que tiene más carga hará un análisis financiero, jurídico, contable, de, de la experiencia de litigio, de la estrategia, de la prevención. Y, y mi reflexión concluyo con lo siguiente. Fíjense, están todos enfocados en 2022 analizando un régimen o los regímenes fiscales, que es lo que le den más importancia cuando hay otros 50 temas más importantes que el reciclo. Hay cuestiones que no se están viendo, como tiene ver, por ejemplo, un 53B, una responsabilidad solidaria, la dictaminación, los créditos incobrables para su deducción, para estas nuevas reglas. Pero lo más importante es que yo considero es, ya te quieres ir montando un corcel blanco hermoso para 2022, le quieres poner silla al caballo salvaje blanco, cuando andas en burro. Y ni siquiera lo has domado, no andas bien, ¿no? No andas bien en 2017, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, ni siquiera estás teniendo la preparación para un cierre 2021, pero ya te andas queriendo gastar el dinero y la planeación fiscal en 2022. ¿En dónde crees que está tu razón? ¿En dónde debes estar trabajando? ¿En dónde debes administrar el riesgo para que te fiscalicen 2022? Solamente hay tres posibilidades. Una, una revisión electrónica que puede tener una preliquidación en menos de seis meses durante el mismo ejercicio 2022 sobre partidas específicas. O una revisión de gabinete o revisión a través de visita domiciliaria, pero eso no sucede sino hasta que acaba el ejercicio fiscal 2022 y eso será hasta 2023 o 2024. El 53B puede revisar a partir de esta nueva reforma partidas o acciones sin incluir sin concluir el ejercicio fiscal. O sea, para que yo sea fiscalizado por las decisiones que tome en 2022, es más viable que sea en 2023 y 2024 y tengo el derecho de autocorrección y poder controlar el riesgo de las decisiones equivocadas o acertadas que haya tomado. Pero lo que no puedo controlar es que lo que estoy dejando de hacer en 2021, que fueron muchísimas obligaciones laborales y fiscales, no las estoy administrando, no las estoy cuidando. Y eso sí es fiscalizable inmediatamente en 2022, ese es el enfoque que se está perdiendo. Esa es una crudeza que no estás controlando 2020, no estás controlando 2019. Hoy en las cartas de invitación te dicen, quiero que me digas por ejercicio, 2017 al 2021, 2022, lo que está pasando. Pero ya te quieres montar, ya haces cuentas, ya estás viendo que te vas a estrenar, ya vas a hacer tu planeación ranchera fiscal para ver si los socios, accionistas o los trabajadores los vamos a volver al régimen de confianza. Y ya estoy abusando de la palabra, muchachos, pero esa es mi impresión. A ver, Toñoto y tu curso de, de reciclo. No, no, no. A, a, adelante, doctor. Para esto, para esto es el, el, el, el foro. Y las cortinas de humo, reciclo, el RFC a mayoría de edad, ah, sí. eh, que si los bancos se entregan arriba de 15 mil pesos de forma mensual los reportes ese tipo de temas que le causaron más ruido a mucha gente de la población profesionista en el área y no profesionista... Las deducciones personales... Sí, eh, es, Pero pareciera sí. todo eh, humo, ¿no?, para evitar que se vean otro tipo de situaciones que acaba de mencionar, Rob. Fíjense, perdón que vuelva a abusar de la palabra, yo soy el invitado, no quiero abusar Avance. Con, Avance. con ustedes... Tienes un régimen de confianza en el cual te queda en el persona física, que es sobre ingresos, ¿sí? El impuesto, la tasa y el límite de 3,5 millones en personas físicas. Pero, ¿qué has analizado respecto a IVA? Que ahí es la misma tasa y es sobre el importe de la base que tengas del acto o la actividad manifestada. Esa discusión sosa, desde mi punto de vista, de que para que sea acreditable el IVA en una persona física, sobre esa base, un requisito es que haya sido deducible o deducido y se están gastando en decir que si deducido significa que se haya tenido que ejercer en ese pretérito infinitivo de deducir o que sea un requisito de deducción que no implica la deducción misma. Señores, eso es semántica barata. No podemos enfocarnos porque es lógica aplastante. Sabemos que el requisito, independientemente de que la palabra diga de deducción o deducible, o deducido, eso es semántica lingüística que nos lleva a una hermenéutica muy clara. Es requisito que haya habido existencia de deducciones en la renta para que sea acreditable en el IVA. Las personas físicas no están valorando esta situación. Y en un contexto de simetría, en igualdad de circunstancias, en el régimen en el sistema de sistema simplificado de confianza, ¿por qué la persona moral sí es? ingresos menos deducciones, ya no habría una desigualdad clara en condiciones de iguales frente a la ley, no estoy hablando de una cuestión de que no trates igual a los desiguales, ahí hay una inconstitucionalidad, ahí hay un tipo de antinomia legal que habría que atacar, me han dicho, oye, hay una inconstitucionalidad por tratar iguales a los desiguales en un régimen de incorporación fiscal, con un régimen de se de, de confianza, ahí la verdad, como perito en derecho, como abogado, les puedo decir, no hay nada estéril, es todo estéril, no hay nada fértil. Ahí no hay inconstitucionalidad, porque la Corte ya se ha pronunciado. Son sujetos diferentes en actos y actividades diferentes. Ahí la desigualdad está tolerada por la ley. Donde no está permitida es que en tratándose de un régimen de confianza, efectivamente sí son sujetos por los mismos actos, actividades de la misma tasa, las mismas circunstancias, lo único que varía es la diferencia en la acumulación que tengan de ingresos, 35 millones en las morales, 3.5 en las físicas, pero el que no me permitas deducir es esto, y concluyo. Un tema que yo escribía es las deducciones no son tuyas, contribuyente. Date, date de, de, de santos que el Estado aún permita a esta fecha el que puedas deducir en, en alusión al principio de proporcionalidad y equidad, los ingresos que tiene una persona. Pero las deducciones no son un derecho constitucional. Las deducciones no están amparadas por tratados internacionales ni por convencionalidad. La deducción es una concesión que la autoridad constitucionalmente cobija en el 31, fracción cuarta, en esos principios de proporcionalidad y de equidad. Así que es cuestionable que en una persona física, en un régimen simplificado de confianza, pueda yo alegar que no tenga el derecho respecto a mis ingresos, restarle o abonarle la cuestión del tema de las deducciones, eso no está definido, y las planeaciones que yo estoy escuchando, las opiniones es llevar a los contribuyentes a un tema de incertidumbre que constitucionalmente no se podría sostener. Además, cierro con esto. Señores, esta reforma fiscal tiene inconstitucionalidades. ¿Estamos listos los abogados para sacar la artillería, los calibres 50, los grandes cañones, para llevarlos a la corte y cuestionar su constitucionalidad? Yo les quiero hacer una pregunta. Todos ustedes expertos, don Pepe. Díganme aquí en esta noche ¿Cuándo y qué recuerdan del último tema de inconstitucionalidad de una disposición u ordenamiento fiscal? ¿Qué les viene a la mente? Impuesto activo. Impuesto sustitutivo de crédito al salario. Año. Uh. Impuesto al activo. Uh. Año. Uh. siglo pasado uh. para Inputables. acabar pronto. Muchos años. Eh. Señores, esta corte no nos ofrece inconstitucionalidad en materia fiscal. Desde el 2013 que salió la nueva ley de amparo, el hecho de haber considerado la Declaratoria General de Constitucionalidad para todas las materias, excepto la fiscal, eso nos ha quedado claro. La Corte no ha concedido ningún amparo de inconstitucionalidad respecto a ninguna norma. ¿Saben sí. cuándo fue el último intento? El artículo 69B en el 2014 y que nos dio el revés para haber justificado que por ser norma de procedimiento, la retroactividad es en perjuicio tolerada por la misma ley, por ser norma de procedimiento. También por ahí eso salió de contabilidad es. electrónica, ¿no? También tenía iba por la presencia. Exacto. Entonces, ¿a, ¿a qué nos estamos enfrentando? A una cuestión que hay que tener a un Congreso de la Unión, diputados senadores que sin alterar con una coma el proyecto en, en el FLAGTAX aprobaron la reforma. Y además quiero dejar esta reflexión. Señores, las cláusulas habilitantes conocidas en materia fiscal como aquellas que toleran por parte del Congreso de la Unión que el Ejecutivo termine de legislar a través de resoluciones misceláneas el ejecutivo en un claro ejemplo de presidencialismo termina de legislar y pulir su iniciativa que tomó el carácter de determinante porque no fue ni siquiera discutida, analizada y la parafernalia, el circo de los, de los foros o los parlamentos para haber llamado a los protagonistas, ni fue escuchada únicamente fue llamada a San entonces estamos en una situación donde pues esto es lo que hay esto es lo que hay que atender y no nos queda más que aludir a nuestra experiencia, ir como médicos tentando el agua y ver, saber si es posible hacerle una terminación cerebral, ¿no? un reset cerebral, un cambio de cerebro, hacer algo porque realmente nos implica una situación peligrosa. Y estoy abusando de la palabra, discúlpeme, pero es, es algo que quería expresar a su, a su opinión de ustedes. está pues, va, va entrando por allá. La palabra Rubén, te voy a dejar que contestes algo. Hay una, a mí yo soy enamoradísimo de los agapes, pero hay un elemento en la reforma para los agapes donde un elemento básico de los impuestos, sujeto, objeto, base, taso, tarifa, no viene en ley. Le habilitan al SAT para que él lo determine. Estamos hablando de una norma inconstitucional entonces. Desde mi punto de vista, muchos ordenamientos sí tienen inconstitucionalidad, de verdad, como eso de los 18 años que aunque no tiene sanción y, y muchas cosas son inconstitucionales. Mira, decía un tratadista italiano, se llamaba Piero Calamandrei, él hizo un libro que se llamaba El proceso como juego. Este procesalista italiano en materia civil, él decía que en un juicio no gana el que tiene razón, ni el que es más justo, sino el que es más hábil. Y esto decía, hay cuatro razones por las cuales se gana un juicio. Hay que tener la razón, saberla aprobar, Saberla argumentar, pero que te la quieran dar. Mm. Y ahí está el problema, señores. Tenemos la razón, tenemos argumentos, tenemos pruebas, pero no nos la van a dar. <risa> Vivimos en un país de legalidad y no de justicia. Y eso lo debemos entender. El disfraz, la elocuencia del derecho. Efectivamente, don Enrique, yo considero que el hecho de permitir que el legislador le diga al ejecutivo que termine es totalmente inconstitucional. Porque es una facultad delegada que no debe tener ese descanso, viola el artículo 49 de la Constitución en la División de Poderes, viola el proceso legislativo, es una forma de, ¿saben cómo dirían los europeos a esto? Es de fraude a la ley. Es decir, torcer el, el, el vínculo, el fin que tiene la norma, porque no hay ese equilibrio... De Tiene, tiene la red inestable se por ahí. Claro, ya, ya. esto es El Yetu, ahí está. ¿Ustedes recuerdan el Yetu? El Yetu decía, el listado de conceptos que integran para el efecto del impuesto, ¿se acuerdan dónde se publicaba? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Se acuerdan dónde se publicaba el listado de conceptos para efectos del Yetu? Se publicaba en la ley de ingresos de la federación. Y nunca en la ley del, del impuesto empresarial tan asémica. Y la explicación que daba la Corte es, bueno, sí está considerado, no está en la propia ley, pero es tolerado. Y durante mucho, el año que estuvo vigente, durante ese año que estuvo vigente el YETU, tuvimos que soportar que el listado de conceptos que sería para la determinación no estaba en la propia legislación. Y estas cosas amorfas, estas cosas atípicas, las hemos tolerado. Yo decía hace, hace poco tiempo en Puebla, en un foro, yo les decía, ¿a dónde estamos esos guerreros, esos abogados, esos contadores que saben de defensa, que sabemos atinarle a esto? ¿No nos hacen caso? Yo decía, no, sí, muchos intentamos amparos, muchos nos estamos defendiendo, pero no nos están dando la razón. La única instancia que nos queda es ser guerreros, apuntarle, tirarle la Corte Internacional, tirar estos dos estos, estos efectos, y esto es una gran garantía. Ustedes, nosotros que estamos en este foro criticando, las academias, las capacitadoras, los colegios, los institutos. Estamos haciendo una gran labor, pero yo creo que nos falta hacer más ruido. A mí es frustrante como abogado que yo pueda estarme defendiendo de un tema de legalidad que adolece de constitucionalidad, como dice usted, don Enrique. ¿Cómo es posible que permitas que el presidente, a través de las reglas de resolución miscelánea, termine de legislar lo que no hizo el Congreso? Y aquí finalizo. Hay un tema nuevo que yo se los dejo a su reflexión. Hay una figura que se llama la omisión legislativa, que puede ser reclamada legalmente. ¿Y qué creen? Yo creo que bajo el concepto de la figura de la omisión legislativa, es un acto que se puede reclamar en amparo. El Congreso de la Unión ha dejado de hacer su función parlamentaria. No ha contemplado y ha hecho una parafernalia con esos conceptos de los parámetros disfrazados de democracia, de escuchar a los foros, y ustedes lo pueden ver, ¿qué pasó? Yo participé en el Senado de la República con dos temas estructurales, con el tema de la compensación universal, en el famoso artículo 25, en ese entonces de la Ley de Ingresos de la Federación, y los parlamentos abiertos en Senado y en diputados del outsourcing. ¿Qué pasó con las discusiones? Ahí quedaron. Okay. La compensación universal, ahora estamos padeciendo devoluciones de impuestos con contribuyentes que tienen tasa cero, o aquellos que representan realmente un costo que tienen que reclamar, ¿cuál es la respuesta? No podemos hacer de otra manera, y tienes que aventarte los juicios, y en este país defenderse no es barato. Te cuesta, te cuesta la garantía del interés fiscal, te cuesta los honorarios del abogado, y te cuesta algo más grave que el dinero. Tener el dedo en la frente, quitarte el sueño y la tranquilidad, y la amenaza de los dedos en la puerta cuando te dicen, te inmovilizo las cuentas bancarias o te cancelo los sellos digitales. Perdón, me apasiono, ¿eh? pero esa es mi opinión. Mi estimado Efraín, que vas entrando, estás dando playas entre. Don Efraín, un gusto saludarlo. Mi estimado Rubén, qué gustazo tenerte por aquí. La verdad que un honor saludar a Martín, a Pepe, a Enrique y a Don Toño en este tema, pues tan interesante y. Y creo que la autoridad en este sentido, como bien comparte, es esta restricción de certificados digitales, ¿no? Como que es el mecanismo que ha utilizado últimamente para tratar de obligar al contribuyente, pues ya no digamos aceptar la ley, sino desde en algunos casos, desde mi perspectiva, a aceptar el criterio de la autoridad, ¿no? El criterio, porque muchas veces ese criterio no coincide con la, con la cuestión de la ley y, y hay algo bien interesante que, que compartías es mi estimado Maestro Rubén que es eh, eh, en mi opinión estoy observando cómo estamos cayendo en esta tolerancia de digo, tú, tú eres más experto tú eres todo un experto en, en derecho perito en derecho pero el cumplir con lo que la autoridad me solicita a fin de no provocar un acto de molestia, aun cuando eso que me pide no está conforme a la norma, tampoco es vivir en un estado de derecho. O sea, el que me pida la autoridad algo y que eso no va acorde a lo que está establecido dentro de una norma, la norma me, me señala, por ejemplo, eh, se tiene que acumular el ingreso en cualquiera de los tres momentos, cuando se entregue el bien, cuando se cobre parcialmente o cuando se emita el comprobante, en cualquiera de los tres se da el momento de la acumulación. Pero si observamos la cuestión de la restricción del certificado de sellos digitales con motivo de la reforma, hay un apartado en el cual dice cuando no sea coincidente lo declarado con lo, de, lo que marque el CFDI. Bueno, ¿y en qué parte señala que debe de haber una coincidencia necesariamente? Cuando a lo mejor yo ya acumulé porque ya entregué la mercancía, aun cuando el CFDI lo estoy emitiendo de manera posterior. Entonces, le, eh, se le da más peso a esta formalidad del comprobante fiscal digital como si esto marcara el principio de la acumulación. Entonces, para no tener problemas... Entonces acumulo cuando se, se expide el comprobante independientemente del cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces vamos muy en esa etapa de pa, pa, para no tener problemas, como que es un miedo a quererse defender, un miedo a tratar de confrontar precisamente el cumplimiento de la norma. Si hablamos de un estado de derecho, pues entonces quiero pensar que la norma se debe de respetar. En el caso, por ejemplo, de, de la situación de las reformas laborales, donde se señaló por parte de la autoridad que solo por el hecho de estar bajo el mismo techo ya significaba tener REPSE, pues es una interpretación por parte de una autoridad. Y, y desde mi perspectiva digamos jurídica podría decir, pues tiene el mismo valor que lo que interpreta Efraín, porque al final el resultado nos lo va a dar un proceso cuando tengamos que presentar un conflicto, una controversia ante el Poder Judicial y que él resuelva si el que tiene la razón es la autoridad, el criterio de la autoridad, o el que tiene la razón es el criterio que en su caso está interpretando Efraín, ¿no? Entonces, pero como no quiero tener problemas, entonces vamos a pedirles a todos el REPSER. Entonces, como que hay esta sensación de que hemos caído en un exceso de tolerar Aún cuando ello no se encuentre contemplado dentro de una norma, no sé ahí, si coincidas también, mi estimado maestro, en esos en esos términos, ¿no? Sí, y sin lugar. No sé qué opinen los demás, pero totalmente de acuerdo. Es frustrante eh, ver un tipo de repse. Ahí a mí me decían mis clientes, yo les decía, a ver, recuerden que también hacer lo que la ley no te permite es una ilegalidad. El hecho de que me obligues a ir al repse cuando no estoy obligado a ello, eso es contrariar la ley. Fíjense, el concepto de bajo el mismo techo, que fue una expresión, yo, yo me acuerdo cuando estuve en el Senado, en las mesas altas de discusión, estaba yo con, con el senador presidente de la Junta de Coordinación Política, y fue una mesa privada en la que estuvimos todos todo los sectores, y estaba Alejandro Salafranca, estaba a un metro y medio, no, no había tan sana distancia en ese entonces, estoy hablando de todavía 2000. 2020, en enero. Y el señor decía, yo necesito que me den más dientes y que la, la, la maxilar con la que muerdo tenga más flexibilidad. Odio que los patrones lleguen cuando les hago inspecciones federales y me cierren la puerta en la nariz y se burlen de mí porque no los puedo percibir. Necesito que incrementemos las facultades de las que tiene el trabajo de previsión social. Y quiero, y así era su carta a los Santos Reyes Magos. Después, mediáticamente, desde abril y mayo de este año, empezó a discutir el tema de que él empezó a interpretar y sacó de contexto los decretos del 23 de abril y empezó a incorporar que entonces sí poner a disposición personal y luego añadió meses después, en septiembre, bajo el mismo techo implicaba que jurídica o materialmente no, sino que en forma humana la persona estuviera bajo el centro laboral, técnicamente hablando, de la persona que recibe el servicio y que bajo una estos... que Fue una ridiculez, ¿está, está de acuerdo? O sea, haber claro. Eso fue ridículo. ¿Y qué es lo que hago yo cuando redacto un contrato de prestación contrato de servicios especializados? ¿Sabes qué les digo a mis clientes? Lo que el señor diga a mí me vale, son como los dichos de mi suegra o de mi esposa, con todo respeto, cuando me contraria. ¿Por qué? Porque yo soy abogado y por formación, por cuestión técnica es a lo que dispone el ordenamiento legal, al, des, al, al establecido en el decreto el 23 de abril y el 24 de mayo, eso es a lo que, me, a mí me vale lo que el señor diga, a mí me vale que diga que es poner bajo el mismo techo, poner a disposición personal, yo no puedo valerme de la opinión de un funcionario que no es la autoridad, que no tiene ninguna validez, pero que cree en el aspecto comercial metiéndonos a este concepto, muchos clientes decían, no, mejor lo que tú dices, don Efraín, no, ¿sabes qué? No quiero, voy a decir la grosería porque si no, no me sabe. No quiero pelos, ¿sí? Y, y no quiero esos problemas, así que voy a perder el cliente, porque mi cliente me dice, me vale madre si tú tienes o no servicio especializado de tu objeto social. Si no quieres perder el contrato, mi hijo, te quiero con el REPS. Y ahí vas tú a presionar al abogado, al contador, para que te haga el registro. Entonces, lo que yo solucioné, le dije, espérate, vamos a reflexionar. Tu cliente te pide, el REF, vamos a hacer el trámite y te van a mandar a la chingada porque eso no es una actividad especializada. Y cuando le des la respuesta de la negativa, le vas a decir a tu cliente, yo ya fui al REPSE. y te dije que mi servicio no era especializado. Y es un documento público y con eso justificas que yo no tenía obligación de tener todas las secuencias. Entonces cambié mi estrategia y todo lo volví a que me respondieran no. Cabrón. Y con eso me voy a defender. Si yo te fui a escribir, me fui a escribir me dijiste que no. Adiós, Ixoe, adiós, Isu, abierto todas las obligaciones, porque no estaba en los supuestos, no estoy ni en la 27 fracción quinta. Y aquí está el documento público, me dice que no es procedente el registro. Entonces, no soy un servicio especializado. Pero si ustedes consultan la base de datos de, del REPSE, hay cabrones, perdón, ¡Enorme! un cabrón de groserías, hay ¿sí? de contadores, ¿Sí? de abogados, ¿Sí? Y, y que ni aplican y tienen pues, su repse todo, a, todos los aceptaron por igual. <risa> es, y entonces... Es, es absurdo, es absurdo. So, ¿Somos viejos o payasos o qué somos? Exactamente. ¿no? <risa> digo, perdón la pasión, ¿no? Pero yo digo, si, si de viejos somos payasos, de jóvenes fuimos cirqueros o qué, ¿no? <risa> <risa> y además, ¿qué creen? Ahora resulta que las declaraciones del repse no son constitutivas ni declarativas de derecho alguno, solamente fue llenar un patrón, y ya les va mi experiencia, he tenido dos inspecciones, una en el norte de Maquiladoras y una en el Estado de México, donde llegaron las inspecciones del trabajo por denuncias de trabajadores y de sindicatos. Las atendí de estas nuevas. Y en esas denuncias lo que pudimos aprender es, le dije, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la, la situación? A ver, me dice, a ver usted, cabrón, cuando llenó el cuestionario del REPSE... Usted dijo todas estas mentiras Ahí ya me atrapaste. Tú dijiste cuántos trabajadores tenías al momento de la inscripción. Tú me dijiste en qué consistía su especialidad. ¿Y saben qué, en qué, qué le puse yo cuando decía, por qué es un servicio especializado? Le decía, ah, porque tiene cédula profesional para ejercer la profesión. Dime que no, una cédula profesional es una licencia para ejercer una actividad que es profesional. Claro aquí está el certificado. ¿Tú qué esperabas? ¿Que te diera un reconocimiento de una norma ISO 9000 en alguna sección? ¿Unos estudios en Harvard? No mames, güey, yo aquí nomás te puse que era la cédula profesional. Oye, ¿cuáles son las herramientas y equipo que lo has especializado? Ah, pues manejar un equipo de cómputo, no cualquiera. Hay analfabetismo informático. Ya claro. la persona que maneja una computadora ya es especializada frente a la que no lo sabe. Y le di la batalla y me dice, no, pues es que yo Tú me estás preguntando qué llené en el Repse y te estoy respondiendo. Claro, ¿sabes por qué? Porque tuve la visión de que sabía que esta madre del llenado del Repse iba a tener una trascendencia de fiscalizar. Y hoy la fiscalización es, compruébame que todo lo que pusiste es lo que realmente existe. Oye, eso equivale a un abuso de poder. Y aquí conecto, señores. Antes de que las reglas del juicio de nulidad que estaban en el Código Fiscal de la Federación... Y esto de los 2005, que nació la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, donde se rige por todas esas reglas el procedimiento contencioso, existía una causa de la anulación de los actos administrativos fiscalmente, por supuesto, que era el desvío de poder. ¿Y que era o qué es el desvío de poder según la teoría francesa acogida en el derecho administrativo? Cuando el Estado crea todo un escenario que desde antes sabe cuál es el. El fin persecutor, el fin fiscalizador, el monstruo, el leviatán, la trampa que está susurrando para decir, estoy atrás de ti, nada más te falta mover, ¿no? Cuando haces todo eso, quiere decir que hiciste una legislación, hiciste ciertos actos, me llevaste a ese punto, y eso es desvío de poder. Así que si una sanción de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social no pierde naturaleza en el derecho sancionador administrativo deberá surgir la misma causa de la anulación por ese desvío de poder, porque no está tolerado que haga trampas. Esto se recoge con el tema del artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, que dice que prohíbe los actos de fiscalización con presuntas campañas. Por cierto, el fundamento que utilizan en las cartas de invitación y ese artículo 42A vigente en el Código Fiscal ha sido, señores, tres veces declarado inconstitucional tres veces y sigue vigente. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo, con Efraín, en que esto de habernos hecho ir a un camino aguantado, soportado, tolerado, pues no nos queda de otra, ya ni modo, no quiero problemas. Pues sí, en el lado comercial, pero jurídicamente tenemos la razón y así fue como lo enfrenté, no sé qué opine Definitivamente, doctor, porque en el caso de la, en la reforma laboral, pues esa, esa fue la, la, la intención de, de que en cierto momento, es cierto, yo muchas veces aquí lo dije, en, en, aquí en Rompiendo Paradigmas, pues total, regístrense. Mientras no haya materia de, materia de la actividad, pues la autoridad no tiene por qué exigirte un cumplimiento dado que no hay el antecedente. Ya usted me, me lo está confirmando. Si, si checamos pues, el, el registro del, del REPSE, ¿eh? hay actividades, o vaya, por el mismo nombre, porque no sabemos realmente a lo que se dedican, ¿cómo es posible que un despacho de contadores esté registrado? O un despacho de abogados. O de abogados. Si bien dijo que los civiles y los no son registrables. Exacto. Y bueno, pues son, son temas. Oiga, yo estoy muy entusiasmado. Yo propongo que haya una segunda reunión. Me tengo que incorporar, me tengo que mover porque me dieron espacio aquí hasta las 10. Aquí son las 10.05 acá en Cancún. Tengo una hora adelante. Yo me tengo que salir porque me, me prestaron esta salita para poder hacer la, tra la transferencia. Yo quisiera autoinvitarme, si ustedes me lo permiten, ¿no? Claro. Que hagamos una, una segunda este sesión. Eh, está bien rica la plática, pero pues el tiempo se ha ido. La verdad, me dio mucho gusto estar con ustedes. Este, me cae muy bien, la verdad, es, es muy dinámico, el foro está padrísimo, pero pido sus disculpas. Por favor, compréndame, ando, ando aquí, hablé con, con don Antonio antes de, y les dije, sí, este, si me conecto un ratito y aquí estoy, eh, muy interesante. Sí, si me disculpan, por favor, por esta ocasión, pero acéptenme otra invitación. Don Martín, de verdad, encantado, este, me desahogué, me dieron mi terapia del día, venía yo así muy tenso de todo mi estrés. Y de Todo lo que me pasó en el aeropuerto llegué y este siempre que, que, que narro esto, pues me libero, estoy, estoy con una frustración. Es muy triste que como abogado, que tengo 28 años en esto, la verdad es muy frustrante que, que, que, que sientas que, que todo lo que puedes hacer se viene abajo, que tienes que tolerar, ¿no, fraín pero si hay inteligencia tributaria, existe la contrainteligencia. ¿Sí? Si existe el virus, existe el antídoto, y eso es lo que tenemos que hacer, estudiar y sobre No es la única reforma que hemos vivido todos, tenemos muchísimas, y yo creo que el cúmulo de años nos permite, si no tirar una ley ante la corte por inconstitucional, sí podemos tener el control en la legalidad, en las auditorías, en las inspecciones, en poner pies. También para eso nos pintamos solos, ¿no? Como ven. Así es, doctor. Totalmente de acuerdo. La creatividad pues, de todo esto tiene que estar a flote del otro lado. Recuerden que decía, decía Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte decía que había cuatro cosas que movían a un hombre. La fe, el amor, el interés y ¿qué creen? El miedo. Y yo creo que ahí los contribuyentes estamos. El miedo nos debe producir acción, pero cuando no sea un miedo por ignorancia, porque ese no se dispensa. La ignorancia no nos debe tener como consecuencia tomar acciones. El miedo produce reacción pero inteligente con creatividad. Eso es lo que sí nos toca. ¿no? Que produzca una reacción, le podríamos decir. Exacto, exacto, exacto. Pues bueno, yo los dejo ahí. Yo me despido del público. La gente que nos haya seguido, no sé cuánto haya sido, pero los que hayan sido son tan valiosos como mil o dos mil. Gracias por su atención, don Antonio. Gracias por la invitación. Señores fiscalistas, Martín, Efraín, don Pepe. Enrique, muchísimas gracias, don Antonio, por todo esto. Y ahí me aceptan la invitación, me dicen si sí o no, ya nos programamos, ¿les parece? Claro, claro que sí, no, sí, no, sí, Siempre sí, será bienvenido. Sí, que tenga gusto, una bonita noche. Un gusto, mi estimado doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Dios. ¿Cómo ves, mi estimado astronauta? ¿Te mueve el miedo o te congela? Otra vez. No tienes sonido. Ya viste lo que le produce el miedo. Sí, lo dejó callado. O <risa> <Sí. risa> no, bueno, mi estimado Enrique. Está bien. También. También, no, no, no. Perdón, ¿Este, apagué, no, apagué, el, apagué el micrófono, perdón, discúlpenme. No, no. Como, como lo dijo, creo que, creo que reiteró varias cosas que hemos hablado aquí en el Pro, eh, pero hay algo que sí, ya, ya no, ya no alcancé a mencionarlo ya, pero eh, pues esa parte de que, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Porque bien lo dijiste, Efraín, eh, cosas que no están dentro de la legalidad, que no hay un estado de derecho, sin embargo, pues es lo que yo digo, ¿no? Como lo digo, y lo tienes que seguir. Esas cartas de invitación que no tienen nada de formalidad este, eh, dentro de la ley, y sin embargo, pues hacen presión, hacen que, que las personas tengan miedo lo que dijo, ¿no? Las personas dice, se mueven también por el miedo, exacto. ¿no? Entonces, eso del REPSE eh, que, que ahorita tocaron y que hemos visto en los foros y que íbamos a hacer la sección, de hecho, mis estimados amigos, vamos a tener la, la, la sección literal de lo más, ¿cómo lo habíamos puesto, mis estimados amigos? Lo más chusco, ¿no? Lo, lo, lo increíble de las historias de horror. Historias. De horror las historias de horror del REPSE, ¿no? Que te piden, eh, pues que obviamente tengas el registro. Es más, algunos hemos visto que los... Que, que piden, solicitan que se vuelvan por lo menos una sociedad por acción simplificada, una SAS, para poderles dar la chamba, ¿no? Y con base en ello también tengan, pues, el registro del REPS. Hasta ese nivel hemos llegado de un miedo entre nosotros, ¿no? Entre Bien, los contadores de la BIMBO, es, diría. Esa es, es parte de nosotros. Esa es, es una problemática que detectamos desde un principio de que una, una, una empresa de una manera abusiva porque al principio creímos que era por ignorancia y resulta que no, es por, por, por, por abusivos porque esperan que la, la, el proveedor no, no se registre para por si tienes por ahí algún saldo pendiente por pagar, no pagarlo de una manera indebida. A mucha gente le dije, oye, pero pues si tienes un contrato establecido, independientemente de que tengas el registro o no. Si ya tienes un contrato y ese contrato no lo cumple tu contraparte, pues ejercer presión de manera legal, porque el hecho, el hecho de que te obligue a registrarte cuando la actividad no lo amerita, pues está está ejerciendo una, una ilegalidad en cuanto a la, al cumplimiento del contrato. Peor tantito, este Efraín eh, y Martín, Enrique y Pepe, cuando te dicen no te puedo pagar, no te voy a pagar hasta que me traigas tu registro. Exacto. Y ahí te dejan, eh, no te voy a pagar. O sea, literal, ya prestaste el servicio, ya lo hiciste, te dicen no te voy a pagar. O es sea, un tema completamente mercantil. Eh, en esta historia o en este miedo que cada vez se acrecenta no tan solo en la parte del repse, sino en otras cuestiones como la carta porte, como esto del régimen simplificado de confianza, entre otros. Es que finalmente, hasta hoy día, muchos supieron que tenía que elaborar un contrato para prestar el servicio. Y cuando empezaron a elaborar los contratos, empieza con los problemas. ¿Por qué? Ya me tocó ver dos formatos de los denominados formatos básicos, no quiero llamarlo con el otro nombre, de esos formatos básicos donde le ponían, primero préstame el servicio, ya te lo presté. Ah, en una cláusula le pongo que si me entregas el Repset te pago. Oye, pero ya presté el servicio, es que no me has traído el Repset. Si tenemos seis, siete meses peleándonos con el objeto social, ya firmaste el contrato amigo, préstame el servicio. Oye, ya me debes seis meses de pagos, Sí, ahí está el contrato, debes de prestar el servicio y era un contrato bien amañado donde la contraparte decía mientras no me traigas el REPS no te pago oye, pero ya presté el servicio tengo elementos para demostrar que ya lo presté, tengo la nómina, tengo y aún así revisas el contrato y efectivamente dice, mientras no exhibas el registro, no hay pago imagínate, estamos en noviembre hay gente que tiene prácticamente desde la reforma para acá sin cobrar ¿Y no le pagan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo obligamos? Digo, ¿cómo obligamos? Porque ¿cuál es el problema? Ya me tocó hacer una llamada al lado 800 que tiene ahí la Secretaría del Trabajo. Y créemelo, cuando me dan el argumento, me sentí como una vez que fui a cierta institución de gobierno de la salud. ¿Sabes qué me dijeron? Es que tenemos mucha carga de trabajo. Oye, presenté una actualización de mi registro. Tengo registrado una actividad, quiero dar de alta otra. Tengo cuatro meses que hice ese aviso. ¿Cuándo lo van a actualizar? Es que tenemos una carga de trabajo muy fuerte. Y, oye, pero, tienen que ser tolerante con nosotros, sí, pero aquel no es tolerante conmigo, no me paga. Y mientras, Exacto. y mientras, Historias de terror, señores, o sea, gente que tiene cuatro meses trabajando sin cobrar por el contrato que nunca había hecho y que ahora lo obligaron a hacerlo. Pues fíjate que, que, que dentro de las historias de terror ahorita lo que hablaba eh, Rubén, que era esa anécdota donde está Alejandro Salafranca y dice, ¿no? Dame más dientes, corte A, ¿eh? pues lo tenemos diciendo... Cada barbaridad, ¿no? Que si estaba abajo del techo de quien estaba prestando el servicio, entonces ya hay REPS, ¿no? El del, y, y lo hacíamos de, de, de burro, de chiste, o no sé cómo llamarlo, Martín, cuando decías que te iban a dejar alimentos el del Uber y pues ya le tendrías que solicitar tu repse porque está entrando a la empresa, ¿no? Literal, porque así lo manejó. E inclusive se prohibía el hecho de que si nosotros armamos un despacho y contratamos a otra persona que se dedique a lo mismo que nosotros. Pues ya estamos en un ilícito, ¿no? Estimado Martín. Definitivo, yo el de las tortas le pido REPS y ahorita me acabo de acordar que Census se está pidiendo REPSE, muchachos, de una vez tramítenlo. <risa> <risa> Para entrar a dar cursos, no, no, no va a ser la de mala si después no salgan. No hay pagos y no hay REPS. No hay Aguinaldo, si no hay red. Ustedes saben, ustedes saben. Usted sabe, no, no, sabe. no, mis estimados amigos que nos están escuchando, con decirles que hay personas que no mandan su, su comprobante fiscal, o sea, no quieren que se les pague, y ya llevan hasta meses ahí. Yo creo que hasta Oye, lo van a donar. Las personas ver, digamos, de ventas están diciendo que van a donar esa, se, esa cifra. Se presta el servicio. ¿A partir de qué momento se tiene un derecho a cobrar? ¿En la prestación del servicio o en mandar el CFD? O de ustedes que están ahí este, viéndonos, ¿Por cuál votan? ¿Después de que presté el servicio tengo derecho a cobrar? ¿O tengo derecho a cobrar hasta que emite el comprobante fiscal? Que es otro enredo que traemos por ahí. Eh? ¿Qué dirían si hay políticas y procedimientos dentro de la empresa establecidos donde mencionan y aclaran al expositor que hay que seguir ciertos procesos para que el área de pagos pues, emita su, su, su, su pago, valga la redundancia? ¿Cómo ve, maestro Efraín? ¿Usted qué haría en ese caso? Aquí es Santos, vamos a coger. Bueno, déjame decir, Efraín es uno, de, es uno de los que se olvida, ¿no? Y, y ya hemos aventaneado. Me, me trae la cuenta y le digo, oye, ¿por qué le debemos tanto a Efraín? O sea, ¿por qué no se le ha pagado? No, pues es que no han mandado nada, ¿no? Y, y ya es cuando tengo que decir, oye, Efra, este, como que te dejo caer unos pesos, ¿no? ¿no? No, no, yo recibo esa donación. Yo lo recibo como donación. Y allá... Sí, es que luego, luego le pido a, a mi querido maestro Martín, si me ayuda a la elaboración de los CFDIs, ah, pues ahí sí. a, a, lo, me dice mi ah, querido bueno. maestro Martín, oye, ¿cómo que yo hacer un CFDI? O sea, o no sea yo, oye, <risa> <risa> <risa> sé yo hacer un CFDI. Oh, <risa> No no ves que le dijo la otra vez por ahí un foro a un abogado, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer comprobantes fiscales? Soy Martín Rojas Tamayo, o sea, ¿cómo voy a hacer comprobantes fiscales? Es como decirle, a ver tú, güey, vas a sacar foto, eh, o fotocopias y armarse. Pues no, güey, estamos para otras cosas. Estamos para rompiendo paradigmas. Exacto, Pero bueno, exacto. En el tema del repse sí ha sido una verdadera locura. Lo que nos poníamos en el chat, digo, oye, ¿a qué te dedicas? reparar este, enfriadores o refrigeradores. ¿Y para qué te piden el se Para entrar y sacar el refrigerador. Digo, no manches. ¿Quién está detrás de esa petición? Y hay asesores que lo dicen. Tienes que tenerlo. ¡Nombres! ¡Nombres! Y vamos a lo mismo, ¿no? Te meten miedo. Y estoy de acuerdo con Rubén. Nos meten miedo y hacemos las cosas por miedo, aunque no corresponda. Entonces, eso es autoterrorismo o, o qué estamos haciendo en la mañana estaba viendo de que ya me están pidiendo mis proveedores y ahora los clientes a primero los clientes ahora los proveedores quieren la constancia de situación fiscal cada mes quieren la opinión de cumplimiento y digo bueno está bien ahora quieren la carátula del estado de cuenta bancario cada mes y voy cachinga que le, pues, le hacen a la carátula del banco me convierto en un narcotraficante, ok, estamos cayendo en el exceso, pero estamos respondiendo por miedo, porque todo es, no me lo das, no hay pago, y empezamos, ya entre nosotros mismos, el fuego abrigo, ¿no? Eh, eh, lo peor, peor, pero creo que ese miedo se está traduciendo en para no tener problemas para no tener consecuencias. No, es, no, no lo reconozco como una cuestión de que es un temor, sino que en apariencia me va a dar la seguridad de que todo va a estar bien. Pero al final de cuentas, eh, pues no estoy cumpliendo conforme a la norma. Ahora, eh, hace poco compartíamos en, en, el curso de, en, en un curso de, de, de reformas fiscales al código, pues esta cuestión del que el auditor fiscal o el auditor para efectos del dictamen fiscal, pues tiene que informar sobre la posible comisión de un delito que haya cometido el contribuyente al cual está dictaminando. ¿no? ¿Y cómo va a saber mi contador si no es experto en, en, en la tipología de delitos, ¿no? en la cuestión de, de esta teoría del delito, de cómo se configura y todo lo demás?, para que entonces ahora el auditor pueda señalar si existe o no la posible comisión y eso, la posible comisión de algún delito, ¿no? Y si eso no le informa, entonces ahora va a tener una sanción de carácter administrativo con base en el 91A del código, pero por el otro lado se le va a considerar como encubridor eh, eh, eh, eh, encubridores, eh, como un delincuente que está encubriendo un delito y entonces ya la pena va a ser eh, eh, eh, en materia penal, ya no la falta administrativa. Si nosotros revisamos el artículo 108 reformado que, que va a entrar en vigor eh, en este sentido, eh, eh, el, perdón, el 106, 108 de código, pues ahora eh, es un encubridor, es un delincuente por no haber informado la posible comisión si es que tuvo conocimiento de ella. Y entonces ahora, bueno, pues, ¿cómo vamos a estar como auditores? ¿En qué momento se está configurando el delito? Al final, de todos modos, cuando uno, conforme al Código Penal eh, Federal, eh, uno llega a observar la comisión de algún delito, pues tiene que dar parte a la autoridad correspondiente. Posible. Siquiera tendría... Posible. Oye, ¿Qué tan grande es la parte? O sea... Posible, ¿sí? porque no te corresponde no te corresponde decir si es un delito o no. ¿Estás de acuerdo? Oye, es oye, ¿cómo no me corresponde. Yo no, no soy la autoridad, güey. Oye, Efraín, cuando dices que hay que dar parte a la autoridad, ¿quiere decir que...? <risa> o no, no es el, pro, el problema... El problema y algo Al que me... De... Adelante, adelante, algo algo que, que, que ahorita dijo Rubén es, se va a, ir a tribunales muchas cosas. El problema es tener la razón, tener argumentos, esas dos decía él, ya vamos de gane, pero la, la tercera, que te la den, que te den la razón. Okay, es, se va a hacer un okay, pinche okay, problemón. Y esta línea que tienen los tribunales en el aspecto fiscal ya trae muchos años. Y él lo dijo, ¿no? cuando se ha ganado una, un amparo fiscal. Dime, ¿quiénes son dos jueces, dos ex jefes del SAT? ¿No son dos ex jefes del SAT los que están ahorita como jueces? Margarita Ríos, no recuerdo el nombre, pero dos jueces de la Suprema Corte eran Oye, jefes del SAT. ¿Qué ideas traen? Oye, Enrique, no, no, no hagas así porque se. Ah, no, no, él, él. Sí, eso están haciendo. Bueno, estos, eso, nos está eso, nos están eso nos están dando los jueces. nos dan los jueces cuando presentamos un amparo. entonces ya no somos república. O sea, ya no son tres poderes que uno o más bien controla al otro, ¿no? Ya somos una dictadura pero, moderna creo que yo pero cuando fue república cuando si todo está pero, centralizado el, el PRI robaba más es que debemos yo no sé por qué somos hipócritas ¿no? con el paso del okay. tiempo y, y, y no no vemos la realidad somos ¿No? eres ah no no, no, no, no tú al final, ¿no? al final claro? lo, lo que mencionaba Rubén es decir legislan, ¿no? El Ejecutivo manda y al final el Ejecutivo vuelve a mandar en la última, en el último eslabón para decirte se hace lo que yo diga y como yo diga. Oye, no hay ¿Es ejemplo es más problema? Claro. No, no hay ejemplo más claro de lo que están haciendo con las vacunas para niños, ¿no? Se ya habían dictado el juez resolución de vacunas. Berrinche. ¿Y qué hizo el gobierno? Berrinche. Entonces, si eso es una vacuna, ¿cómo nos va a ir tratando de defender nuestros derechos. Y yo ahí coincido con Rubén. Hemos aguantado por lo que tú quieras, pero yo creo que ya es momento de decir, más ahorita que nos me están metiendo miedo por todos lados, por todos lados. O sea, ya no estamos hablando de negocios, ya no estamos hablando de crecer, estamos hablando de que no venga el fisco, que no venga la Secretaría del Trabajo, que no venga el IMSS. Y ya nuestro mundo gira en ese temor, les decía ayer los muchachos en la clase de la nocturna, oigan, ya estamos, de por sí estamos estresados pero ahora estamos estresados con un fantasma como decía Rubén, acá atrás nada más nada más, eh, como creo que todos, Pepe Soto lo debe recordar más, que nuestras mamás venían atrás nada más viendo el error y el error, madre, ahora no puedes hacer eso, ¿no? porque te demandan, ¿no? pero así yo siento que todos me están vigilando para saber cómo fallo cuando fallo y para que, pum caiga el sablazo, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es la recaudación por cuentas. Sí, sí va, va, va a elevarse porque al final es equivócate para que yo pues, te, te ponga ahí y entonces me des, tu, me des tu dinerito, ¿no? Confían en eso de, de que la gente no hace las cosas o que no las va a entender y de ahí se van a agarrar. Sí, viene la versión 4.0, ¿no? Que tiene un montón de cambios. Y de aquí a que la gente se adapte. No, ¿Por qué dicen que un montón de cambios? Porque pues, tiene más nodos, ¿no? Pues, pues si aún no sabemos, videos, Efraín. Efraín estaba diciendo en un que... grupo, aún aún no sabemos, güey. Aún no sabemos cómo va a venir. ¿no? Eso fue un chisme y ya lo estamos haciendo realidad, como fue el régimen de confianza, lo hicimos realidad, ya está la presión reciclo, ¿no? Y cada vez que dice régimen de confianza, ¿qué es eso? No, yo quiero hablar del reciclo, puta. Vale. Yo quiero hablar, yo, yo soy retro, yo lo voy a llamar régimen simplificado. Simplificado de Yo soy retro, régimen simplificado. En mis tiempos hubo un régimen simplificado y era muy buena onda, así que voy a retomar el régimen simplificado. <risa> Bueno, mis estimados, pues ya, ya dieron las diez veinticuatro, ¿no? Allá en Cancún ya son las once veinticuatro, no jueguen, ¿no? A los que están viendo allá por el sur. Y bueno, pues a, a las 132 personas que nos estuvieron viendo en línea, que llegamos, pues muchas gracias por estarnos viendo en esto Rompiendo Paradigmas. Si es la primera vez que nos ves, te invitamos a que, bueno, pues nos sigas en estos capítulos. Ya vamos en, en, en la parte del episodio, ¿qué dijimos? Siete, el episodio. 7 de la temporada 2, hay una temporada 1 donde está Martín y su servidor. Ya en la temporada 2 aquí con mi estimado Enrique Corona, eh, Pepe Soto y Efraín en esta versión 4.0, ¿no? De Rompiendo Paradigmas, ah, vamos a poner así, de Rompiendo Paradigmas 4.0, ¿no? Ya, transformándose, ¿no? Entonces también nosotros hay que transformarnos y evolucionar. Seguramente. Por aquí Enrique Corona va a estar conmigo el 3 de el viernes 3 de diciembre. Entonces posiblemente haremos algo en vivo eh, aquí. Con Adigmas, espero Martín y este los demás muchachos nos ponemos de acuerdo Pepe mi estimado para que eh, pues estemos ahí en un programa la mejor especial en ese viernes 3 viernes 3 viernes 3 de diciembre. Y, y bueno, pues hemos llegar, llegado ya, al final. Vámonos despidiendo. a Martín, por favor. Mis estimados, recuerden que si buscas un espacio, como bien lo dijo Rubén, para desahogarte, para eh, sacar el estrés, para informarte de una forma diferente, para hacer conciencia, no olvides, rompiendo paradigmas, miércoles 9 de la noche. Aquí te esperamos con un nuevo tema. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima. Enrique Corona bueno, pues retomo la invitación que le estás haciendo a nuestros amigos del Distrito Federal. Por ahí vamos a estar. Ciudad de México. Sí. Pachuca, Pachuca. Pachuca y no, pues, Ciudad de México, Enrique Pachuca. De México. Pachuca, Hidalgo y Ciudad de México. Vamos a estar en la Ciudad de México para ir acompañando al maestro Toño a dar el... curso. Y Pachuca, Hidalgo también. Por ahí nos vemos. Ahí nos retomamos cursos presenciales. Tendremos el orgullo y placer de poder saludarnos nuevamente por ahí los esperamos y por el día de hoy como están ustedes escuchando se rompieron muchos paradigmas esperamos la próxima semana que nos Bien estimado Efraín acabando compliance cansadísimo mucha chamba este problemas en el IMSS eh, los clientes no te dejan tu esposa ya seguramente te está viendo feo tus niños dicen que a qué horas vas a ir a jugar Adelante. Y y sí, todo eso, bien, Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros amigos que están a través de Facebook. Un gusto compartir con ustedes, mis queridos amigos, maestros, un, un gusto, la verdad. Y pues que no se tenga miedo por cumplir con la legalidad. Eso creo que tiene que ser algo que, que debemos de rescatar de esta charla, de esta sesión del día de hoy. Que al final la legalidad tenemos que hacerla prevalecer y para ello no hay que tener miedo. Entonces, bueno, pues... Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Perfecto. Pepe Soto, por favor. Gracias a los más de 100 eh, participantes que estuvieron acompañándonos el día de hoy en Rompiendo paradigmas versión 2.0. Vamos, vamos por más. Hay que invitar al, al doctor Rubén otro día porque dejó aquí la mesa puesta con sus conceptos muy interesantes. Pues bueno, como lo dijeron, eh, va a haber un segundo episodio con el doctor Rubén Santillana la Triste, seguramente. Vamos a poner fecha. Y bueno, a todos los que nos estuvieron viendo, hay un saludo por ahí a Karen, de mi compañera de maestría, que está conectada, viéndonos y escuchándonos en este momento. Muchas gracias por estar, por estar conectados aquí en Census Capacitación, en Rompiendo Paradigmas. No se pierdan el próximo capítulo. También vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Y recordarles... Pachuca Hidalgo, vamos a estar, mi estimado Enrique Corona y su servidor, hablando de reformas fiscales, Pachuca Hidalgo, el día 3, 3, viernes 3 de diciembre, y el día 4 de diciembre, sábado 4 de diciembre, en la Ciudad de México. Entonces, si quieren más informes, por favor, manden un mensajito a la red de Census capacitación para que les den más información por ahí, José Quintos, y bueno, pues el equipo de asistencia al público. Muchas gracias, mis estimados amigos, nos vemos, y pues bueno, pasen buena noche, hasta la próxima, me llamo Martín, Enrique, Pepe, Efraín, nos vemos. Hasta el próximo